Sin lugar a dudas, el gobierno mexicano va a tener la necesidad de hacer recortes presupuestales en ciertas áreas o aumentar impuestos. No hay otra forma, y esto lo hablábamos Enrique y yo, eh, tal vez a mediados de año veamos eh, que, que pueda haber como un giro del gobierno mexicano porque no va a soportar con lo que va a tener de ingresos pues sus tres obras más grandes que tiene son las refinerías, tren Maya y aeropuerto. Adelante. Sí, finalmente lo que va a llegar a pasar es que una de dos o hacen un nuevo ajuste del presupuesto hoy 2022 o tendremos un super ejercicio. Ya ves que regularmente llega a pasar eso que del presupuesto asignado van nada más tomando 5, 10, 15 por ciento de la partida y no llegan a ejercerla en su totalidad por falta de recursos que ese también va a ser un problema muy serio. Y desafortunadamente ya sabemos que las prioridades cuáles son, cuáles serían entonces los sectores que consideramos que dañarían, pues los más sensibles, salud, educación y demás, si es que en algún momento la recaudación tal como estamos viendo no llega a la expectativa que se tiene. Por otra parte, bueno, un crecimiento esperado del 4.6 alrededor, lo cual tenemos ya una variante que se está acercando de covid eh, los mercados han empezado a moverse, algunos obviamente de manera depresiva, en algunos lugares empezaron a cerrar, lo cual contrae un tanto el mercado y vamos a ver si logran, bueno, pues su carta a los reyes, yo sí veo esto como una carta a los reyes porque definitivamente tanto la inflación como el tipo de cambio, así como el barril de petróleo, no va a dar, no va a dar sin lugar a dudas. Lo que esperamos a mediados de este año es otro cambio todavía en esta forma de que esta cuarta transformación, como ellos han puesto, empieza a recaudar. Entonces, se va a complicar un poco también para ellos, ¿no? Eh, esas eran las expectativas, Raquel rostro a través del Secretaría, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, ha hecho un papel, sin lugar a dudas, muy bueno, pero pues, no va a bastar este, con eh, cerrar ciertos boquetes que se tenían en el cobro de los impuestos. Sin lugar a dudas, han mejorado en mucho, Ustedes han recibido cartas de invitación o algunos correos masivos, pues diciéndoles que tienen adeudos o que vengan y, bueno, pues eh, realicen ciertos trámites a través del servicio de administración tributaria, lo cual, pues lo han hecho de manera magnífica, sin embargo, no creemos que les alcance. En este tenor de ideas, bueno, como ustedes pueden ver, el IVA, el IVA es el que más crecimiento, según ellos, puede llegar a tener con esta nueva reforma fiscal. ¿Qué podemos hablar sobre este segmento, mi estimado? Fíjate que es la cosa más extraña de toda esta reforma fiscal. Es el impuesto del que se espera recaudar más, pero el que menos modificaciones en su articulado tuvo. Es decir, no se modifican párrafos, no se modifican tasas, y de pronto resulta que van a tener una recaudación enormemente mayor de un ejercicio a otro, lo cual nos lleva a pensar dos cosas. Uno, los actos de fiscalización van a ser más rudos, se van a enfocar mucho en la ley del IVA, o segundo, están bordando por ahí unas bajo la manga en el régimen de confianza con algunos que van a interpretar más la ley y que no van a querer acreditar el IVA. Insisto, no van a querer, porque hay una interpretación muy extraña de algunas personas sobre este régimen. Esa es una y sumado a que se quita estímulos que tenía el régimen de incorporación fiscal desaparece completamente los que ya estaban dentro van a poder seguir ahorita hablamos sobre el tema sin embargo cabe mencionar que esos estímulos del artículo 23 de la ley de ingresos de la federación prácticamente pues van a desaparecer para aquellos que no entraron dentro del RIF pues eh, prácticamente los va a matar en ese sentido entonces como podemos ver puede hacer que la jugada sea incrementar un tanto el impuesto al valor agregado a través de este mecanismo, porque lo otro sería decirme que hay más consumo, lo cual pues parecería un tanto negativo, porque como estamos viendo, bueno, el crecimiento del mercado, pues no, no tendría una razón de ser el consumo, ¿no? Cada vez vemos menos, menos, menos, hasta el momento en que llegue pues prácticamente a... Eh, a una recesión que esperemos que no se dé, ¿no? Ni tampoco una inflación que ya estamos viendo, algunos pronostican, ¿no? Digo, ya en, en, en alarmas, a dos dígitos, esperemos que no, porque entonces estaríamos en graves, graves problemas que tal vez yo viví de niño, ¿no? Estamos hablando del 94, hacia atrás, pero bueno, quienes lo vivieron sabrán de, e inclusive las normas de información financiera, la reexpresión de estados financieros tenían que ocupar una NIF específica, porque era tanta la inflación que, que, que pegaba, ¿no? Esperemos que no se dé, esperemos que tanto el gobierno federal, eh, su estrategia no le falle, por el bien de todos, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues esta pandemia de COVID cada vez vaya re, eh, reduciéndose a través de las vacunas. Esas son las dos variantes que podríamos decir en cuanto a la ley de ingresos de la federación. Y bueno, pues vámonos a, la, a los estímulos de la ley de ingresos en su artículo 16. Right. Mira, el artículo 16 de la ley de ingresos 2022, prácticamente si le quitas 2022, si le pones 2021, es una calca del ejercicio anterior y de la anterior. Es decir, llevamos tres años con prácticamente los mismos tres estímulos, pero evidentemente, ¿cuál es la modificación? Uno, el ejercicio, y dos, los montos. Cuando llegó este presidente, su idea, como ustedes saben, es marcar la línea entre los difíciles, y los pobres, y los difíciles tienen más beneficios. No, al revés, los difíciles ya no tienen beneficios. Entonces, por primera vez vimos cantidades, 60 millones, 300 millones, es decir, sectorizó para que unos beneficios fueran para los grandotes y otros para los chiquitos. Dicho de otra manera... Esos beneficios están topados a un monto límite de ingresos. Si se excede ese monto límite de ingresos, ya no se puede, ya no se tiene el derecho de acreditarlo. Estos estímulos se acreditan, se restan del impuesto sobre la renta. Tú haces tu cálculo de impuesto sobre la renta tradicional y del impuesto caro que te resulte, le restas estas cantidades. Básicamente, estímulo diésel, estímulo por el uso de carreteras de autotransporte y con la característica que estas dos no nada más basta con decir, ya lo acredité, implican otros trámites. Ejemplo, para hablar del estímulo diésel, ¿en qué consiste? Tú vas a pedir una factura del diésel que consumes, ya sea para tu máquina o si eres transportista para el vehículo automotor con lo cual transporta las mercancías, pides la factura e identificas cuántos litros compraste, independientemente de que el carro los consuma o no en el viaje. Tú compraste, digo, no estoy pensando en el huachicol, no, no, sé que no pasa en este país esto, pero si fuera el caso te dan la factura por 200 litros y tú ese importe 200 lo multiplicas por un factor de cuota Jeps que cada viernes se publica. Al multiplicar esos dos importes, eso que obtienes se va a llamar así, estímulo diésel o estímulo Jeps Y en tu formulario de pago de impuestos tienes impuestos sobre la renta a cargo o impuestos retributos y le restas el estímulo Jeps Entonces esa factura tiene un doble efecto. Puedes deducirla y aparte de ahí obtener un estímulo JEPS. Claro, tenemos que presentar un aviso y decirle a SAT, voy a partir de hoy a aplicar el estímulo JEPS. Eso en miscelánea nos dicen cómo, cuándo y dónde. Hasta el 2021 en qué consistía. Nunca habías presentado el aviso. Preséntalo a los 30 días máximo de la primera declaración donde lo anotes. Nunca lo has presentado, no pasa nada. Lo presentas en la declaración del mes de junio, la presentas en julio. Tienes de ahí, a partir de presentar la declaración, 30 días para... El primer y único aviso. No hay más aviso. Es el único. Estímulo IEPS. Luego, hablamos de que las personas agapes, que todavía existen, que no se han ido, por ahí dicen, ya se acabaron los agapes. No, existen todavía. La actividad agrícola ganadera, silvicola pescara, seguirá existiendo en 2022. Y ellos, la autoridad les dice, te doy chance que ese estímulo IEPS, como entiendo que tú no pagas ISR por tener exenciones, por tener estímulos, solicita la devolución con la fabulosa cantidad de 747 pesos máximas por año, perdón, por mes. Pero eso solamente entra para personas morales. Solamente para personas agapes, que por son años. las que van a tener este beneficio como agapes, porque propiamente el régimen de agapes lo cambiaron, le quitaron la fracción tercera del 74 y solamente será personas morales. 747 pesos. A veces vale la pena, a veces no. Yo les digo, bueno, si ven en la ciudad donde hacen el trámite, porque eso se trámite directamente a las oficinas del SAT, pues te conviene, pero generalmente son gente que trabaja fuera de la zona urbana. Entonces, pues en lo que se trasladan, contratan al contador, hacen el trámite, pues los 747 pues se les fuman en lo que pagan los servicios. Y por último, el de autotransporte, que este sí, señores, es más complicado. La ventaja, doble efecto, tengo mi pago de casetas con mi tarjetita en algunos casos llave en otra Sodexo, la que tengan para pasar las casetas y que no pagan, déjame ese lector, el tener esas tarjetas debes de llevar una bitácora, una bitácora donde digas yo Enrique pasé por esta caseta el día 4 a las 6 de la tarde porque estaba realizando esta actividad y si eres un transportista decir con esta actividad porque iba de esta ciudad a esta ciudad y toda esta maraña de bitácora mandársela al SAT cada año. Y solo así tendrás beneficio a qué a que la mitad de lo que pagaste de la caseta antes de IVA se vuelva al igual que esto un estímulo, un estímulo que vas a poder restar del impuesto sobre la renta cargo. Aquí tiene el efecto al revés, mientras que aquí presentas la declaración y a los 30 días presentas el aviso en estos todo el año te la puedes presentar metiendo el impuesto en la que el estímulo se acaba el año 2022 y en abril 2023. Es cuando presentas tu bitácora ¿qué es lo que pasaría? se te olvida, no la presentas tendrías que regresarte y presentar complementarios, porque es solamente ese mes el mes de abril del año siguiente donde tienes que presentar la bitácora de todos los transportes que hiciste donde dedujiste casetas y esa deducción al 50% lo metiste en estímulo claro, para estos dos casos hay un severano castigo tienes un ingreso en el momento que tú haces tu declaración, dices, ingresos acumulables, mil. Ah, caray, pero tengo ganas de meter el estímulo YEPS. ¿Cuánto es el estímulo JEPS? 2000? Lo sumo como un ingreso acumulable. Es un ingreso que me inventa Hacienda para poder tener derecho a restarlo hacia abajo en la fórmula del impuesto sobre la renta. Dicho de otra manera, un pincel. Es un pincel para escribir ahí en el. Claro. Tengo ISR Para llegar aquí Tengo ingresos Tengo deducciones Y aquí Le resto el estímulo Ya sea IEPS Ya sea Pago de autopistas o casetas Entonces esa factura La voy a tener acá y el 50%, hablamos de lo de las casetas, vaca Pero este importe, aparte, lo voy a sumar aquí como un ingreso adicional. Oye, ¿qué pasa si al final descubro que mis ingresos y deducciones me dan más mis deducciones? Ah, entonces el hijo no porque ¿Por qué no lo voy a ocupar? Oye, ¿Puedo hacer esto? Sí, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, con una característica, no es acumulable. Lo que pagué como deducible en febrero, ¿va contra el impuesto de febrero? Ya no en marzo, ya no en abril, ya no en mayo, en la anual sí, pero ya durante ese año en ningún mes. Así trabajan esos estímulos que afortunadamente persisten, no los modificaron, Sigue estando el artículo 16, pero como decimos, el artículo 23, que nos refería al régimen de incorporación fiscal, ese sí desaparece. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Me permiten cambiar? Gracias. ¿Está? Sí. A ver. Los estímulos, fronterizos. los estímulos fronterizos bueno, siguen vigentes en este caso, recordemos que solamente hay dos tasas, no sé algunos dicen que la tasa del 8% la tasa del 8% no existe existe una reducción del 16% en fronteras y hay que solicitar esa reducción en su caso, cubrir los requisitos que te pide el decreto ambos, bueno, en este caso, van a seguir vigentes en el 2022 no hay cambios en cuanto a esto que ya se venía manejando desde que entró Andrés Manuel López Obrador, se sigue manejando de la misma forma. Sobre esto, no va a haber cambios hasta diciembre del 2024, por lo que se piensa o se va a seguir. Esperemos esto sea, sea y se siga, este, Enrique, porque como mencionamos al principio, puede ser que las cosas cambien cuando no te alcanza ya el dinero. Y cuando ya no te alcanza el dinero, recordemos que el decreto en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Lo quito se deroga y adiós. Y entonces aquí nos va a meter a algunos en ciertos problemas, ¿no? Aquellos que bien pues están apegados a este tipo, a este tipo de estímulos. Algo que movió mucho al, al gobierno federal, puesto que en redes sociales estuvo este, mencionándose mucho tiempo, el régimen eh, de confianza, ¿no? Algunos ya le llaman recico, ¿no? El régimen simplificado de confianza. Dice el SAT, tengo 82% del padrón de personas físicas. Es decir, de mi 100%, 82% son personas físicas. Pero solo me contribuyen .69%. Es decir, tengo muchísimas personas físicas, pero me pagan nada. ¿Me conviene tener ese padrón? Pues no. Recordemos en 2014, en la entrada de Enrique Peña Nieto, con este régimen de corporación fiscal, para atraer al padrón no para que subieran al RFC inclusive había comerciales como ahora vas a tener seguro tú eres patrón, este vuélvete RIF y ten seguro, lo cual obviamente era completamente imposible sin embargo a muchos así se las vendieron y compraron esta idea, se dieron eh, de alta como régimen de corporación fiscal y ahí pasaron los años, ¿qué pasa? se han dado cuenta que el padrón creció sin lugar a dudas, pero ¿qué creen? el ingreso no ¿Y de qué vive al final el fisco? Del ingreso. Él tiene que recaudar, el gobierno vive de lo que recauda. Por consecuencia, se han ido a otros países, no, no a tropicalizar, pero a mexicanizar, ¿no? A buscar qué ha servido en otras naciones para ponerlo, bueno, pues en la legislación mexicana. Y uno de los que encontraron, ahí ya se me fue por aquí, fue el régimen simplificado de confianza. Se ha empezado a manejar en Colombia, se ha empezado a manejar en países como Turquía en países que les ha funcionado, ¿qué? Que me paguen todos, aunque sea poquito, pero que me paguen. Eso es lo que está apostando ahorita el gobierno federal. Es decir, páguenme todos, aunque sea poquito, pero páguenme. ¿Qué piensas al respecto de personas, por ejemplo, como los agapes, que estaban acostumbrados a tener una exención y no pagar? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque hay muchas personas físicas que bien pues van a estar ahí adentro. Otra de las situaciones que van a tener estas personas físicas, está prohibido estar dentro del régimen este, simplificado de confianza, o una, una de las prohibiciones, es no ser parte o no llevar el control de una persona moral. ¿Qué va a pasar con esos agapes que tienen personas morales? ¿O que son parte de las personas morales? ¿A dónde van a mandarlos? ¿Al régimen general? Ahora, si los mandaras al régimen general, es decir, al capítulo en la sección primera... Estarías diciendo que el impuesto lo van a pagar igual que cualquier otro mortal. ¿Qué, ¿Qué golpe tendría esta actividad en la economía? Primero. Segundo, ¿qué van a hacer aquellas personas? Ahorita lo platicamos cuando llegamos a, al régimen eh, de confianza. ¿Qué otros cambios eh, eh, en este caso vamos a tener? Las ganancias y pérdidas cambiarias. Bueno, prácticamente aquellos que nos encanta leer las NIF, Estábamos enamorados de la NIF B15 porque nos había dado la forma de ver las normas de información financiera como una forma de ver el resultado real de nuestros negocios. ¿Por qué? ¿Qué dice la NIF B15? Conversión de monedas extranjeras. Si yo tengo en mi cuenta de banco una cantidad, ¿a qué tipo de cambio debo de valorarlo? Por tradición, muchos contadores me decían, el diario oficial, dije, no, ve la norma. La norma dice valor de realización. ¿Cómo? Ve en este momento al banco el de tu preferencia, lleva ese puño de dólares y pregúntales, ¿en cuánto me los compras? Conviértelos a pesos ese día. Ese tipo de cambio es el que debes de registrar. Y no lo digo yo, dice la norma nib 15 Y entonces traíamos ahí una variable medio extraña entre diario oficial y norma nib 15 Porque recordemos que en, la, la, en el caso del diario oficial se utiliza para el pago de la contribución. El pago de la contribución te dice así me lo pagas. Sí, pero esto es cuestión de negocios. A ver, permíteme, a mí me interesa saber yo, empresario, cuánto tengo en el bolsillo en este momento, cuánto valen estos dólares. Por consecuencia, los tengo que evaluar al tipo de cambio que está en ese momento, al del cierre del mes. Ahora, aquí nos cambia la jugada. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle? Dicen por ahí, el que se lleva y se aguanta. Esta modificación del artículo 8, ¿en qué consiste? Que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar unas veces el tipo de cambio del diario oficial y otras veces no. ¿De qué dependía? Pues prácticamente a juicio y gusto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, señores? Algo muy simple. ¿Cuál es el tipo de cambio si hablamos del diario oficial y uno de conversión de compra? Entre 20 y a veces hasta 70 centavos. 70 centavos. Bueno, bueno, en el caso de que yo manejo exportadora son 70 mil dólares cada termo. Entonces, 70 mil dólares ya son casi 40 mil pesos por una operación. 40 mil pesos para ellos es relevante. Entonces, me dicen, dime la realidad. ¿Cuánto es lo que gané? y ¿Cuánto es lo que perdí? Y es en ese momento que reviso el artículo 8 y hasta hoy que dice, mira, para utilidades no lo uses. Nada más para pérdidas feliz por mí, cuando tenga pérdidas cambiarias, el siempre voy a tener pérdidas. Oye, y si tengo una ganancia con el tipo de cambio, porque es más alto, cuando tengo ingresos en el diario oficial, resulta ser que la palabra ganancia cambiaria, no venía en el artículo. Entonces, si yo quería jugar con los números, a la hora de ganar, aplicaba el diario oficial, y a la hora de perder el del diario fiscal de tal manera que sabía que me salieran más pérdidas y nunca ganancias pues la autoridad descubrió mi jueguito y me dice no, no, no, no, olvídalo todo al tipo de cambio del diario fiscal. ya es en ese momento cuando yo como contador le pregunto a mis amigos del CINIF a ver señores, tengo prohibido llevar dos juegos de contabilidad, ¿cierto? para efectos fiscales entonces, si tengo prohibido llevar dos juegos de contabilidad, a partir del primero de enero, ¿qué voy a hacer? ¿O le hago caso al artículo 8 o le hago caso a la NIF 15 ¿Cómo voy a valorar? Y ahorita al parecer van a hacer una modificación en la norma porque ya no tiene sentido una norma muerta porque nadie le podemos tener más miedo al fisco que a la CINIF. Es decir, a los que hacen las normas de información financiera. ¿Con quién voy a quedar bien? ¿Con Hacienda con el Consejo de Normas? Es un hecho, voy por lo que me dice Hacienda, y lo que dice la norma, señores, está a punto de morir, porque ya no le vamos a hacer caso, y mientras no se pongan de acuerdo, o haya ese margen de tolerancia, que ojalá lo haga, vamos a tener que decir, señores del CINIF, gracias, qué bonita norma B15, no la pelamos, vamos a lo que dice el artículo 8. Recordarle a los amigos que nos están viendo eh, en línea que pueden eh, encender su audio cuando ellos lo decidan y hacernos las preguntas que requieran. O, en su caso, mandar el chat y ya Giovanni me estará enseñando el chat para eh, hacer los comentarios pertinentes. ¿Qué otras cosas tenemos, mi estimado Enrique? La nuda propiedad. Bueno, primero vamos a entender qué es la nuda propiedad. Es una figura de alto impacto o como le llamamos algún de planeaciones fiscales agresivas. Porque más común y para entenderlo pronto se da cuando hay una persona que quiere transmitir a sus hijos una herencia en vida, pero como sabe que sus hijos son muy, muy, se reserva la propiedad, es decir, les transfiere la propiedad, les dice, es tu casa hijito mío, pero yo voy a vivir en ella, a ah, caray, entonces, si ¿sí es mía, no es mía mamá, no, no, no, si sí es tuya, pero yo tengo la nuda propiedad, Oye, ¿cómo, cómo? Sí tengo la propiedad, pero no es mía. No. Aquí vemos dos personajes. Uno que va a tener el usufructo. Y otro que va a tener la nuda propiedad. ¿Quién es el del usufructo? La señora que está disfrutando y gozando su casita, aunque yo no sé su nombre. Y el otro la nuda propiedad. O sea, sí está su nombre, pero no puede disponer de ella. Y resulta que una de las características es que no puede disponer de ella, no la puede vender. ¿Dónde viene la estrategia? No la puedo vender, pero sí la puedo rentar. Sí puedo cobrar un derecho. En Código Civil dice que yo, propietario que tengo la nuda propiedad, puedo cobrarles un derecho por el uso de la casa. ¿Y qué creen? Buscando toda la ley del ISR, no existía esa frase. Y como no existía, yo, abogado, le decía a mis asesores, ¿sabes qué? Compren una casa, compren un terreno, compren una máquina. Luego, hagan su respectivo sufructo, saquen dinero y no generen impuestos. ¿Por qué? Porque lo que estás cobrando, no lo estás vendiendo. No lo estás rentando, estás cobrando el derecho de la nuda propiedad. Y como lo hicimos tanto y tanto y tanto, la autoridad fiscal nos descubre y dice, no, ¿sabes qué? Ahora el derecho de la nuda propiedad también crea impuestos. Fíjense, toda esta planeación, toda esta maquillación, quiero llamarlo así porque de otra manera creo que no es, es. una maquillación porque le buscábamos una frase que no viniera en la ley, pero sí viene en Código Civil. Y Como le encontrábamos por ahí, eso cobrábamos. Y eso se da, como no te imaginas. En mi región, ¿cómo se daba? En terrenos. ¿Sabes qué, hijito mío? ¿Cómo dice el anuncio? Todo eso que ves algún día será tuyo. Será tuyo, pero ahorita todavía no. Pero ahorita yo soy el usufructuario. Sí. Y tú tienes la nuda propiedad. Oye, ¿y puedo cobrar por la parcela? Sí, réntala por ahí. Y la rentaba el hijito. ¿Y cuánto cobraba el hijito? ¿Y qué crees que hace el hijito con el dinero? ¿Se lo regalaba al papá? ¿Tan buena persona que era el hijo? Se lo donaba. ¿Se lo donaba al papá? ¿Ven cómo estaba maquillado el plan? Y de ser impuestos por ningún lado, ni cuando cobraba el derecho el hijo, ni cuando recibía el dinero el papá. Porque era una donación y está exenta para términos del 93 de la ley de impuestos. Entonces la autoridad fiscal nos descubre y dice: No, ahora sí va a ser ingreso acumulable el valor de derecho de usufructo. Ya, no me le busquen, no me le maquillen. Y lo que cobren puede ser considerado activo fijo, con apreciación ¿Para quién? ¿Para que lo paguen? Nada de que lo deduces al pago. No, se va a volver un activo fijo. O sea, como que las, para las dos partes. ¿Sabes qué? Ni a ti te va a convenir, ni a ti tampoco. A ti no te conviene porque tú lo vas a acumular, y a ti no te conviene porque no lo vas a deducir de inmediato. Te lo voy a mandar a activo fijo. Recordarles que desde el 2014, la autoridad ya ha venido modificando inclusive cuestiones del Código Fiscal de la Federación, cuando eh, llegó ese 69B, ¿no? De esas simulaciones, etcétera. Desde hace mucho tiempo, eh, recordarles que desde el 94 pertenecemos a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, y la OCDE también se ha encargado de manifestar todas aquellas estrategias para erosionar las bases, ¿no? Y entonces pagar menos impuestos. Hacer una serie de estrategias para que los países, bueno, pues no se vean este, perjudicados por este tipo de estrategias tan agresivas. Unas de ellas, bueno, pues ya las han ido pronunciando poco a poco plataformas tecnológicas 2019, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, cerezas en el pastel, ¿no? Que sería esto, esas estrategias en las cuales entre el abogado como que le pensaba y decía bueno, no viene esta palabra, al final tiene que ser estricta, ¿no? Tiene que mencionarlo la ley porque si no, pues no lo está diciendo, ya el legislador se ha dado cuenta con el tiempo, y bueno, pues ahora nos empiezan a poner estos candados. No quiere decir que lo hagan eh, de manera incorrecta, al final, bueno, pues es lo, el deber ser, lo que debió haber sido, ¿no? Lo que ahorita sí están mencionando es: ah, quieres irte por este camino, ahora lo cierro de esta forma. ¿Qué tenemos también en el caso? Una palabrita que hemos. Venir escuchando desde el 2019 en ese artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Razón de negocios. Es decir, cuando tú hagas una reestructuración, pero si en esta reestructuración lo que buscas es disminuir para pagar menos impuestos, pero estos carecen de razón de negocios, ya lo dice el artículo 5A, ¿lo puedo qué? Configurar, ¿no? Y volver a realizar todo el cálculo conforme se debió de haber hecho esto lo vimos prácticamente eh, en el 2000 del segundo vimos en el 2019 eh, se vuelve a repetir este artículo 24 11 y 161 nos habla sobre esta palabra que ya viene sonando desde hace mucho razón de negocios en las reestructuras corporativas les encantaba hacer esto a los grandes corporativos, hacer reestructuras, liquidar, eh, pasar activos, etcétera, y con base en ello, bueno, pues buscar el menor pago del impuesto. ¿no? Entonces, son algunos de los cambios que van a entrar prácticamente para este 2022. ¿Qué otro cambio? Bueno, dentro del artículo 27 de la fracción décima, que en los casos de asistencia técnica de transferencia de tecnología o de regalías, ¿qué podría ser una transferencia de tecnología? Las marcas, por ejemplo, las patentes, los modelos de utilidad para términos de propiedad intelectual. ¿Qué nos dice? Bueno, las autoridades fiscales que quien proporcionen los conocimientos cuenten con elementos técnicos propios para ellos, que se preste en forma directa y no a través de terceros. Por ejemplo, un fideicomiso. ¿no? Dejaba y entonces ese fideicomiso lo mandaba y al final recogía esa ganancia y bueno, el fideicomiso se veía beneficiado. ...de ese tipo de actividades. ¿Qué dice la autoridad? Ya no. Si das ese tipo de bienes, ¿no? De tecnología. Tecnología podría ser pasarle... ...inclusive hasta mi lista de proveedores, de clientes. ¿Cómo hago las cosas? El know-how, ¿no? ¿Cómo realizo las cosas? Ah, bueno, si me vas a pasar toda esa tecnología... ...que sea de forma directa... ...y que ya no sea a través de un tercero. Porque si yo te pago por eso... ...¿qué crees? Entonces ya eh, no se da una deducción. ¿Cómo podíamos encontrarlo? Bueno, yo registré esta marca, se llama Census Capacitación. Yo soy el dueño. Perfecto. Se la rendo a se la, se la, te la doy en un contrato eh, de, de prestación de la marca, la vas a utilizar bajo ciertos términos en el contrato, me mm. firmas, perfecto. A mí me pagas, pues, ese beneficio que estoy recibiendo de esa, de esa marca. Pero, ¿qué pasaba? Hacíamos una tercera figura, un fideicomiso para que no me grabara a mí el ingreso, porque a mí me va a llegar y me está grabando. Pasaba el fideicomiso, se lo pagas a él, pero al final él me lo paga a mí, pero ¿qué crees? Es una figura la cual no va a pagar impuestos. ¿Están de acuerdo?